Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a eliminar los archivos temporales Es muy sencillo, comencemos Para ello, presionamos las teclas Windows más R Se nos abrirá el comando ejecutar Ponemos %10% Como ven aquí ya está puesto Ponemos aceptar Esperamos que se nos abra la carpeta con los archivos temporales. Con control más E los seleccionamos. Y con shift más sub los eliminamos. Ponemos que sí. En este caso los voy a marcar y voy a poner omitir. Y este archivo que me quedó lo voy a eliminar con un programa que se los dejaré en la descripción. El unlocker. Lo selecciono. Pongo que sí. Se abre una carpeta. Ponemos eliminar. Aceptar. Este programa elimina los archivos difíciles de eliminar. Algunas veces se eliminan en el momento y otras veces después de reiniciar la PC. En este caso se va a eliminar después de reiniciar la PC. Ponemos que sí. Cerramos la carpeta. Otra vez vamos a presionar la tecla Windows más R. Borramos, y voy a ejecutar otro comando, prefetch, pongo aceptar, se nos abrió una carpeta, ponemos continuar, esperamos, otra vez seleccionamos con control más C, y borramos con shift más up, ponemos que sí marcamos, ponemos omitir y estos dos los voy a eliminar con el programa unlocker otra vez de a uno lo selecciono, segundo botón, unlocker pongo que sí pongo eliminar y aceptar Otra vez, presionamos las teclas, Windows más R, escribimos TEM. La otra vez lo habíamos ejecutado, pero con el porcentaje adelante y atrás. Ahora es solamente TEM sin el porcentaje adelante y atrás. Ponemos Aceptar. Con Control-E lo seleccionamos. Y con Shift más Sub lo eliminamos. Ponemos que sí. Cerramos. Siguiente paso. Vamos a abrir una carpeta con doble clic. Buscamos donde dice este equipo. Hacemos clic. Buscamos el disco C. Segundo botón. Ponemos propiedades. Hacemos clic en liberar espacio. Se nos abrirá el liberador de espacio. Ahora seleccionamos todas las opciones. Y ponemos aceptar. Eliminar archivos. Esperamos a que eliminen los archivos. Cerramos. Y cerramos esta carpeta también. Esto es todo amigos de YouTube. No olviden suscribirse a mi canal y poner me gusta. Muchas gracias.